you oh. ¡Buenos días chicos! Bueno, ya aquí buenas noches, bienvenidos a un nuevo vlog, este ya no es vlog más porque ya las navidades se han acabado, queramos o no, las navidades se han acabado. Y ahora hemos venido a dar un paseíto aquí con los Caris. Yo soy un cari. Y yo. pues ya he vuelto a Málaga porque el miércoles ya nos volvemos para pa Finlandia y eso. Bueno chicos, hoy es un día nuevo Hoy estamos a Marte, nuestro último día aquí en España Y hemos venido de shopping Hemos hecho algunas compras, ahora les enseño lo que me he comprado Bueno, ya se está haciendo noche Y hemos venido a dar un paseo Vamos a ir al parque Nuestra última tarde aquí con los primos ¡Seis, chicos! Por aquí Que ya, ya, está, ya, está, ya, está. ya está. Bueno chicos, ya estamos en el avión, que ya nos vamos a Helsinki Estamos todos Y bueno, pues aquí estamos ya Estamos en la última fila ya no hay nadie ya desde es de nosotros para um, esperando a que um, vaya a salir nuestro vuelo a Robaniemi. Creo que estamos en el aeropuerto de Helsinki, está nevando, no sé si lo veis por ahí, está nevando. Y um, por eso mismo estamos en casita. Y mañana vuelta a la rutina, volvemos al instituto, al cole, al autobús, a todo. Así ah, que nada, no. en, ¿eh? en el jueves, pues... bueno solo son dos días y viene el fin de semana No veas cómo nieva. que ahora se ve reflejado aquí en la ventana a nosotros y no nos puede enseñar ni cómo nieva, Pero vaya que está nevando Que no veas Bueno chicos, ya estamos en casita, hoy es un día nuevo, hoy ha sido nuestro primer día de clase y antes de ponernos en contexto, porque mmm, tenía que hacer un vídeo así para explicaros muchas cosas, pues mmm, no me ha dado tiempo. Estoy aquí probando juguetitos de mmm, eh, los reyes magos. Estoy probando el difusor, que mirad. Ay, tengo que chuparlo. Que ahora vamos a ir a hacer un muñeco de nieve porque han bajado, o sea, han subido mucho las temperaturas. A ver, mira, ¿lo veis? Qué chulo es. Están ahora, dentro de un poquito, dentro de unos segundos. Por aquí, mira, ya se ve. Va a salir, está saliendo como humo. Que huele genial. Y bueno, para eso son los difusores para que huela bien toda la habitación. Que nos vamos a hacer un muñequito de nieve porque ahora está en la nieve perfecta para hacer muñecos de nieve, que está así como. Eh, que se queda quieta. Así que vamos a hacer eso. Y.. Después seguimos recogiendo y deshaciendo maletas y todo eso. Mirad, aquí está el muñequito de Noah. Aquí está Luna haciéndolo. Aquí está mamá. Y por aquí está el mío. He hecho ya una bola y me falta ponerlo. resultados finales. Este es el de Noah. Se llama Pinocho. El mío, no, no, no está listo, vale, pues el de Luna. No. El mío, yo creo que se va a llamar Elsa. ¿Eh? Mira. Se va a llamar Elsa. Aquí está el de mamá. <risa> que se llama Manolo. ¿Eh? Es que es Chulo. Y el de Luna, que todavía no está listo el Luna, ¿cómo se va a llamar? Monstruito que no es un muñeco, es un monstruo. Y yo me voy para adentro con todos los demás. Mirad, este es nuestro pino de Navidad que se le han caído todas las ramas. Y está aquí fuera puesto. Y nuestro árbol de Navidad de fuera. Mirad. Bueno, ya he puesto el difusor, el incienso en cascada, mirad que bonito. Es. Y la lámpara. Ya ha a funcionar Vale, y ahora que lo hemos puesto así Todo muy bonito Os voy a enseñar las cosas que me compré el otro día Que fuimos de compras que al final nos os enseñé Primero Este del primario me compré Este jersey Así, estilo francés Muy bonito Que estaba a 10 euros me parece que estaba De, de rebajas Esta blusa, más o menos, jersey blusa por 7 euros en el que así como de color verdecito en el primar también de Sara me compré esto que es una camisa así bonita Ay, me falta una cosa que todavía no sé dónde está tengo que buscar de Zara me costó 29,99 así 29 y esta camiseta también por $12,99 de cero también, qué bonita, es así como con rayitas o algo así. Y me compré también unas pulseras que me las he dejado abajo y una cosa más que voy a buscar. En una tienda que había ahí en el centro comercial me compré este mapa que normalmente costaba unos 6 euros así. Pero me lo rebajaron y me lo pusieron a 4. Así que mira qué bonito. Tiene aquí para rascar. Así que ya lo iré poniendo. Y las pulseras ya lo veréis a lo largo del blog. Buenos días. Hoy es viernes, ya hoy es el último día de la semana. Ya me empieza el fin de semana. Después de dos días de cole fue de las vacaciones de Navidad. Esto viene. Nos acaba de dejar el autobús ahí en la entrada para que estamos volviendo del, del instituto y mi hermana del cole. Mirad lo triste que está todo, que no hay eh, nieve en los árboles y está todo así como muy como muy feo, no sé, se ve raro. Y es que han bajado bastante las temperaturas hace como un, cuánto dos grados positivos, o sea, la nieve se está derritiendo ahora mismo pero no pasa nada, eso no quiere decir que todavía se haya acabado el invierno <risa> seguramente y ya el tiempo lo dice que mmm, para la semana que viene vuelven a bajar aquí están los muñequitos de nieve que hicimos ayer que con el viento que hizo ayer se le cayó la cabeza al mío pero bueno, Manolito ah Manolito se le cayó la zanahoria <risa> que se ha destrozado todo eh, mirar cómo está nuestro pino de navidad y ya me voy para adentro. Bueno, buenos días. Estamos a sábado. Y... Mmm, ¿Qué grabé yo ayer? Es que no sé qué grabé. Porque está siendo, está siendo una, una semana que no veas. Justo ahora acabo de terminar de limpiar mi habitación y de mmm, vaciar la maleta. Ahora voy a terminar de purificar con palo santo y... Salvia blanca, así que bueno, pues eso. Mm, que no he tenido tiempo para grabar, a ver si la semana que viene ya puedo hacer más cositas. Ay, buenos días, hoy es domingo y he salido a dar un paseito. Mirad, que hace tiempo que no salgo, así que voy a salir ahora un ratito así a dar paseito antes de que salga de noche, porque todavía se hace de noche muy, muy temprano, hasta finales de enero, así. No vuelve a salir el sol y hasta finales de febrero no, no hay no hay mate en, en un día normal, ¿no? Así que voy a salir a disfrutar de este maravilloso día que está nevando un poquito. Y hay que mirar toda la nieve que hay. Solo puedo ir por el caminito que hay hecho porque ya es imposible hacer un caminito más. ¿Sabes? Así que hay que ir por aquí. Entonces hay que quitar ya la nieve del... El caminito este Pero Es que hay muchísima nieve Ya se han puesto otra vez los árboles así bonitos Con nieve y eso Ya han bajado un poco más las temperaturas Aunque igualmente no, no hace No hace tanto frío Hace como menos un grado así Pero mira, ya está todo así Más, más bonito, más invernal y Mira, una cosa que pasa aquí en nuestra casa Es que mirad Si os fijáis, arriba del techo hay con más nieve que allí en lo normal Igual que allí, al lado de la escalera Y es que ahí pues la nieve se sujeta Con la cosa esa negra que tiene Pero la nieve otra que queda No se sujeta con nada Así que esa se va cayendo Y <ríe> es como si hubiese un terremoto Se cae todo por ahí y... son han unos sustos por las noches bueno chicos, mirad, mmm, me he pelado, y he estado un poquito leyendo un libro, y mmm, ahora lo que voy a hacer es irme a dormir, ya son casi las 10, así que nos vemos en el próximo vlog.